Muy bien, ahora en el ejercicio 6, estoy leyendo el enunciado, dice que hay un bloque de 10 newtons de peso, un bloque es 10 newtons de peso, este es colocado dentro de un plano inclinado, como ven acá, el plano inclinado forma ángulo de 23 grados con la con horizontal, sabiendo que la fuerza de fricción entre las superficies de contactos es de, de 2 newtons, calcular el valor o el módulo, calcular el módulo de la fuerza horizontal F, de tal manera que el bloque resbale, resbale hacia abajo del plano inclinado con velocidad constante. Muy bien, si el bloque va a, a resbalar con velocidad constante en este sentido, hacia la izquierda, hacia abajo, entonces la fuerza de fricción debe estar en oposición al movimiento, al otro lado, apuntando a la derecha hacia arriba, tal como se ve ahí. Vemos tres fuerzas actuando sobre este bloque y para completar el diagrama de cuerpo libre necesitamos la normal. Sí, falta la reacción normal, Ahí lo vemos, es la, la reacción de, del plano inclinado sobre el bloque. Y es perpendicular a la, a la línea de, de movimiento. Bien, la línea de movimiento va a ser mi eje X y la perpendicular a la línea de movimiento será el eje Y. Vemos de que N, la normal es paralelo al eje Y, por lo tanto N es una fuerza en el eje Y. Las demás fuerzas en el eje Y se obtendrán descomponiendo F y descomponiendo el peso de 10 newtons. La fuerza de fricción ya no es necesario descomponerla porque ya está sobre el eje X. Entonces empezamos con la descomposición del peso, descomposición rectangular del peso. Bien, en primer lugar este, queremos saber qué ángulo se forma el peso con el eje Y. El ángulo que forma es de 53 grados y por lo tanto... Aquí la descomposición rectangular va a formar lados de un triángulo rectángulo 3753. Tiene sus tres lados conocidos. La hipotenusa que mide exactamente igual al módulo del, del peso, o sea la hipotenusa es de 10 unidades se puede expresar como múltiplo de 5, 5 por 2. El, los demás catetos, estos dos catetos, serán múltiplos de 4 y de 5 respectivamente. Al ángulo de 53 se opone se pone un múltiplo de 4 y al ángulo de 37 se pone un múltiplo de 3. 3 por 2 tal como decía 5 por 2. O sea, la constante del triángulo viene a ser 2. Por lo tanto, ya tenemos que la descomposición rectangular de 10 viene a ser 8 y 6. 8 horizontal y 6 vertical. Bien, ya lo tenemos ahí. Ahora hay que descomponer rectangularmente a la fuerza F, es decir, tener componentes en el eje Y y en el eje X de la fuerza F, ya que lo vemos que es una fuerza oblicua con respecto al sistema de coordenadas XY. Bien, ahí ya lo tenemos, eh, descomposición paralelo a X y la descomposición paralelo a Y. ¿Se forma un triángulo rectángulo? Sí, de hecho que sí, porque es una proyección, es una proyección sobre el eje Y, proyección ortogonal. Ahora, Queremos saber qué ángulo se forma aquí, en este punto. ¿Qué ángulo se estará formando? Para eso me ayudo de trazos auxiliares. He extendido, he extendido esta línea, esta línea que vemos en verde, hasta acá. Y he trazado acá esta línea que está en color medio naranja, de forma tal que, que sea paralela al eje X, ¿verdad? Bien, entonces se van a formar ángulos correspondientes en el ángulo de 53 grados. Tendríamos... Tendríamos acá ángulos correspondientes, 53, 53, y acá también, ¿eh? 53, 53, ángulos correspondientes. eso sale de la geometría elemental de las rectas paralelas y secante. Rectas paralelas cortadas por una secante, ese tema de geometría. Si se domina, entonces se puede entender por qué sale el ángulo ahí de 53 grados. Bien, entonces ya podemos quitar aquí esto, ya lo podemos ir retirando, y nos quedamos solamente con esto. Ahí está, la descomposición rectangular de F. Ya deducimos de que el mismo ángulo de 53 que está abajo es el mismo ángulo que aparece en este triángulo rectángulo. Entonces, como es triángulo rectángulo, se forma otro triángulo notable de 53, 37, entonces se puede descomponer. Ya no se va a utilizar los eh, 3, 4, 5 porque no conocemos el valor de la, de la hipotenusa. Lo único que podemos decir es de que el cateto adyacente es un múltiplo de coseno, por eso se escribe ahí F coseno de 53 y el cateto opuesto al ángulo del 53 es múltiplo del seno de 53 grados. Porque se opone al ángulo de 53 grados. Ahora sí, ya tenemos todas las fuerzas horizontales, todas las fuerzas verticales y utilizamos, vamos a utilizar para el desarrollo. Es la condición de equilibrio. Sí, se va a dar la condición de equilibrio por el hecho de que hay velocidad constante. Velocidad constante implica aceleración cero. Si hay aceleración cero se va a, a dar la condición de equilibrio ¿no? suma de fuerzas igual a cero. empezamos con la suma de fuerzas en x aquí tenemos una fuerza en x acá tenemos otra y aquí otra solamente esas tres fuerzas bien empezamos con la fuerza de, de 8 newtons que es negativa porque está apuntando a la izquierda bien, o también puede ser apuntando hacia el fav a favor de movimiento también, también no, hay, no hay problema ¿no? Y le pondríamos 8 positivo también vamos a ponerle 8 positivo porque está a favor del movimiento la fuerza de fricción como se opone al movimiento sería menos 2 y la fuerza de F coseno de 53, también se puede ver, ¿no? ahí sería menos F coseno de 53 grados igual a 0 bien, la normal no se encuentra en la descomposición de fuerzas en el eje X Bien, solamente estaba el peso que era de 8 newtons, estaba la fuerza de fricción que le restaba y listo. Bien, entonces aquí es fácil, ¿no? Aquí, aquí ya se puede descomponer, bueno, se puede efectuar aquí, tendríamos 6, tendríamos F que multiplica a coseno de 53, coseno de 53 es igual a 3 quintos, entonces, eso se ve de la geometría elemental o de la trigonometría elemental del, del, del triángulo de 3753. Entonces tendríamos 3F quintos igual a 6. ¿no? Cambiando de lado tendríamos esto. Si sacamos tercia quedaría, quedaría 2 en este lado. El 5 que estaba dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Y así obtenemos que la fuerza mínima que hay que aplicarle a este bloque sería de 10 newtons. Es algo muy sencillo. Puede verificarse este, este ejercicio el mismo alumno que ve este video el desarrollo de las 6 debe salir 10 newtons si hacen el diagrama de cuerpo libre de este bloque pues les va a salir así siempre recordarle que una vez de que sabemos hacia dónde se va a dirigir el bloque o hacia dónde sería la, el inminente movimiento del bloque siempre hay que ubicar la fuerza de fricción en sentido contrario así como lo vemos aquí ¿no? en color verde se opone a la que está en color celeste ¿no? Es un problema muy sencillo en la parte de matemática, en la parte operativa, muy sencillo, pero en la parte del planteamiento hay que, hay que tener buenos conocimientos de, de geometría básica, geometría de las rectas paralelas, de las perpendiculares, de descomposiciones ortogonales, hay que dominar bien esa parte. El tiene que haber dominado todo el capítulo de vectores. Bueno, de aquí continuaré con el problema 7 y problema 8 en el siguiente video.